Hola, en este video me gustaría explicar cómo realizar el paso previo para poder emitir la factura electrónica con un software propio. ¿Ya? Hay varios que me han preguntado qué se necesita. ¿Ya? Bueno, hay cosas más o menos obvias que se necesitan, que es por ejemplo tener un computador, internet y una impresora. ¿Qué cosa no es tan obvia si uno no sabe de facturación electrónica? Es que necesitamos comprar una firma electrónica. La firma electrónica es un documento digital, que identifica una persona. ¿ya? Es obligatorio que al menos el representante legal de la empresa tenga una firma y esta se puede comprar en alguno de los cinco proveedores que actualmente existen en, en Chile. ¿Ya? Una vez que tengamos nuestra firma digital, lo que vamos a hacer es identificarnos con nuestro certificado digital en la página web del servicio de puesto interno. Entonces hacemos clic en identificar con certificado. Se nos van a mostrar los certificados que tengamos instalados e ingresamos. Una vez que ingresamos, nos vamos a dirigir a la página de facturación electrónica en el menú, que es la que está acá arriba. Para poder empezar a emitir documentos, debemos primero hacer el proceso de postulación de la empresa. Este proceso de postulación nos solicitará además que realicemos una certificación. La certificación consiste en básicamente demostrar al servicio de puestos que contamos con un software que nos permite facturar de forma electrónica. Entonces, lo primero es hacer el proceso de postulación, que es lo que me gustaría explicar en este video. Para esto nos dirigimos a este enlace que está acá, donde sale procedimiento de postulación, certificación y autorización. Y vamos a ir a la tercera opción, donde el representante legal inscribirá a la empresa. super importante que esta inscripción que se hace acá lo único que hace es mostrar la intención de que queremos certificarnos para poder utilizar un software de mercado propio si actualmente están utilizando el software de facturación de pyme, el gratuito del servicio puesto interno hacer este proceso de postulación no tiene ningún efecto mientras no declaren el cumplimiento ¿ya? o sea pueden postular hacer todo el proceso de certificación pero mientras no declaren cumplimiento pueden seguir utilizando el portal MiPyme una vez que ustedes declaran cumplimiento se les habilitará el software de mercado y ya no podrán ingresar más al software de mi, de mi PyME entonces es muy importante que tengan eso presente cuando vayan a decidir declarar el avance ¿Ya? para hacer la posturación en un escenario normal deberíamos hacer clic en este botón ¿Ya? y digo en un escenario normal porque si yo hago clic ahora vamos a ver que la página eh, se queda cargando ¿ya? Y, y, y, no, y no avanza esto pasa porque Servicios Puesto Interno maneja dos servidores de, de certificación y de pruebas. Yo voy, yo voy a tener la carga. Y estos dos servido servidores, si yo pongo el enlace acá arriba, en la parte de abajo del navegador pueden ver que este dice Mojin 2. Ya existe el servidor Maugin y Maugin 2. Y en este momento, hoy día, eh, Maugin 2 no está respondiendo. Entonces lo que vamos a hacer es ingresar a través de Maugin. Para esto copiamos el enlace. Cambiamos a Mojin. Y ahora podemos entrar. Bien. Una vez dentro de la pantalla de postulación a facturación electrónica, lo que debemos hacer es colocar, obviamente, el root de la empresa. Donde la persona que se identificó eh, es eh, el representante legal. Bien. Entonces, en este caso la empresa es 11, 8, 12, 103 y 117. Bueno, aquí se eh, menciona lo que yo estaba mencionando, explicándose un rato, en donde se informa que este contribuyente es usuario de facturación electrónica de servicio puesto interno, y si se continúa con la certificación y cuando se autorice, se pierde la calidad de usuario activo del sistema de facturación de servicio puesto interno. Y habrá que usar obligatoriamente un software de mercado. Pero insisto, esto es solamente cuando se autoriza el contribuyente. O sea, mientras no hagamos el, el, la declaración de cumplimiento, podemos seguir usando el portal MIPIME. Entonces, continuar simplemente. Ya. De acá en este caso nos muestran diferentes opciones que debemos completar. Lo primero que se nos pide es el root del usuario administrador de esta empresa. Cada empresa puede tener a lo más dos usuarios administradores. Ya, y que debiesen ser empleados de la empresa. En este caso, en el ambiente de, de certificación de esta empresa, vamos a colocar al mismo representante legal como usuario administrador. En una etapa posterior, uno puede utilizar a otro usuario administrador, por ejemplo, si quiere autorizar a que otro usuario tenga los mismos privilegios que este usuario que estamos creando en este momento. Entonces, colocamos el root. Y después debemos colocar el email de contacto de tu usuario administrador. Yo en este caso voy a utilizar los mismos correos para las tres casos. Pero ustedes pueden elegir un correo diferente para cada uno de los casos. O sea, un correo para el usuario administrador, un correo para el contacto con el servicio de puesto interno. Este es el correo a través del cual eh, el servicio de puesto interno se contactará con el contribuyente. Y un correo diferente también podrían elegir para el intercambio en la empresa este correo el tercero es para eh, recibir los documentos tributarios electrónicos que nuestros proveedores nos envían a nosotros luego debemos colocar la dirección web de la empresa proveedora del software y el nombre del software algo que personalmente no me gusta es que el servicio puentista no obligó a colocar mayúscula si fijan yo coloqué todo en minúscula y me obligó a cambiar a mayúscula y eso obviamente se puede solucionar los que sepan hacerlo eso se hace eh, desactivando javascript entonces yo voy a hacer eso ya yo, ya yo ya desactive javascript de hecho si tienen javascript activado también les reclama que la url en este formato con HTTPS es incorrecta validaciones que hace el servicio Ups, no desactivé JavaScript, parece. Ya, ahí sí lo, lo logré desactivar. Y bueno, quedó con el nombre como yo quiero. Eh, lo último que tienen que hacer es seleccionar los documentos que quieren certificar por defecto... Eh, en el caso de que la empresa sea afecta, es obligatorio certificar factura afecta, nota de crédito, nota de débito. Si la empresa, por ejemplo, fuera eh, exenta, sería obligatorio factura exenta, nota de crédito, nota de débito. Si necesitarán eh, certificar algún otro tipo de documento, lo seleccionan acá. Si no lo seleccionan, no importa, porque pueden certificarlo después de haber certificado esto que seleccionaron ahora. ¿No? Entonces simplemente hacemos clic en confirmar datos. Y ya con esto eh, se nos muestra el resumen de la postulación que vamos a hacer. ¿no? Eso nos muestran todos los datos que acabamos de, ing que acabamos de ingresar. Se si fijan, la dirección web y el nombre del software quedó como yo quería. Y en este caso, eh, repito, yo puse los tres correos iguales, pero ustedes pueden colocar los tres correos diferentes si así lo desean. De hecho, en LibreT.cl eh, eh, el correo de contacto y el correo de intercambio pueden ser diferentes o pueden ser iguales. Y una vez que estén seguros de todo lo que hicieron, eh, simplemente hacen clic en confirmar postulación. Con esto se si inicia eh, la etapa de certificación. ¿ya? Una vez que terminan la postulación, que es lo que acabamos de hacer, la empresa se encuentra, como dice acá abajo autorizada para operar en el ambiente de certificación de servicio supuesto interno ¿Ya? y este ambiente de certificación es tanto certificación y pruebas o sea, una vez que ustedes se certifiquen, igualmente el ambiente sigue estando disponible para que ustedes puedan seguir haciendo pruebas en caso que lo necesiten o por ejemplo certificar nuevos documentos ¿Ya? lo primero que tienen que hacer para comenzar el proceso de certificación es bajar el set de prueba que está acá entonces hacemos clic en bajar set de prueba Esto nos genera un archivo, que son los casos que el servicio de puestos interno requiere que nosotros generemos de forma electrónica para poder certificarnos. Una vez que el set de prueba está descargado, hacemos simplemente clic en salir y volvemos a la pantalla de postulación. Entonces, con esto ya la empresa ha quedado eh, registrada en el ambiente de certificación y ahora lo que vendría a continuación es realizar el proceso de certificación propiamente tal. Y recuerden que mientras no hagan la declaración de avance, eh, pueden seguir utilizando el portal MIMPIMI para facturar de manera electrónica. Muchas gracias. Hola. Algunos usuarios me han preguntado cómo obtengo el dato de la fecha de autorización para el ambiente de certificación o la fecha de autorización para producción más el número de resolución que autoriza que un contribuyente pueda trabajar con facturación electrónica. Esos tres datos se pueden obtener desde el sitio web del servicio puesto interno estando en el menú de facturación electrónica debemos entrar al ambiente de certificación y prueba o al ambiente de producción dependiendo qué dato queramos obtener el procedimiento para obtener el dato en los dos casos es el mismo y los dos datos se encuentran en el mismo lugar ¿Ya? vamos a hacer el ejemplo con el ambiente de certificación y prueba pero si ustedes quieren hacerlo con producción, deben seguir los mismos pasos. Entonces ingresamos al ambiente de certificación. Y luego debemos eh, hacer clic donde indica actualizar datos de la empresa. Una vez que hagan clic en actualizar datos de la empresa, se les pedirá el root de la empresa a la que quieren ingresar. Y dentro de la pantalla que se nos muestran, se nos muestran diferentes datos. Y los datos que a nosotros nos interesan, en este caso, es esta fecha de resolución. ¿ya? Cuando estamos en ambiente de certificación, solamente en el caso de LibreTV.cl, solamente es necesario ingresar la fecha de resolución. Ya que para todos los contribuyentes, el número de resolución, que es el que está acá abajo, siempre es cero entonces en el caso de ambiente de certificación la fecha que se pide libre de tv.cl es esa en cambio si estuviésemos viendo los datos de eh, producción que nos mostraría la misma pantalla pero con otros datos la fecha de autorización de la resolución sería esa y el número de resolución que sería distinto a cero en producción sería el de abajo indica resolución y en ese caso habría que copiar esos dos datos el libre de tv.cl, en la página de administración de la empresa ¿Ya? entonces de ahí se sacan esos tres datos que se solicitan en el libretea.cl aprovechando el video vamos a ver cómo podemos agregar usuarios o mantener usuarios con nuestro contribuyente entonces, para eso nos vamos a modificar usuarios y lo que podemos hacer acá es crear un nuevo usuario ¿Ya? entonces al crear un nuevo usuario lo que debemos hacer es Completar con los datos del usuario. Y luego, lo que debemos definir son los permisos que tu usuario va a tener. El usuario administrador puede hacer todas las acciones. ¿Ya? Ahora, si queremos restringir las acciones, por ejemplo, podríamos decir que un usuario solamente va a poder solicitar folios. O podríamos decir que solo anula documentos o solo firma. Firmar es diferente a enviar Un usuario podría firmar los documentos Y otro distinto los podría enviar O por ejemplo un usuario puede consultar para Por ejemplo consultar los estados de los documentos Que han sido enviados Entonces el servicio nos permite definir los permisos de en, en diferentes grados por así decirlo En este caso el usuario yo lo voy a asignar Como usuario administrador Aceptamos Perdón Hay que asignar al menos privilegio Ah, usuario administrador con todos los privilegios, disculpen indicar que usuario administrador, igual hay que asignar al menos un privilegio en este caso lo vamos a asignar todos porque el usuario va a poder hacer todo si el usuario no fuera administrador y por ejemplo solamente pudiera solicitar folios el permiso sería eh, ese entonces el usuario solamente podría conectarse a servicio interno para eh, obtener los archivos CAF y eventualmente cargarlo en librete.cl pero no podría hacer nada más, no podría ni firmar documentos ni enviar ni consultar con su usuario, para eso tendría que usar eh, la firma de otro usuario que está autorizado se va a bajarlo como nuevamente dijimos usuario administrador y aceptamos y grabamos el usuario y terminamos con eso ya hemos eh, ingresado al usuario bueno este ha sido el video que explica eh, cómo obtener los datos de las fechas de resolución eh, para poder completar los datos que se solicitan en librede.cl tanto para el ambiente de certificación y de producción. Y además vimos cómo eh, agregar un usuario extra al que pueda trabajar con el contribuyente, en este caso que teníamos seleccionado. Muchas gracias.